Te ves brillando, te va gustando, el oro que llevo te está tentando Los lujos, dinero, te gustan, me siento, lo veo, lo quiero, lo compro, lo tengo Lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo. Los lujos, dinero, te gustan, me siento, lo veo, lo quiero, lo compro, lo tengo